Hola, retomamos la serie de vídeos sobre cómo hacer la unidad gráfica basada en imágenes de mapas de teselas. Este es el segundo vídeo en el que veremos qué es una imagen construida a partir de mapas de teselas. En el vídeo anterior vimos que tener una unidad gráfica con framebuffer requería mucha memoria para los precios de las memorias de los años 80. Tener un framebuffer nos permite realizar vídeo más realista como este del loro que vemos aquí. Pero con los precios de la memoria de los años 80, utilizando tan solo estos 8 colores, la memoria costaría casi tanto como costaba la NES. En el vídeo anterior introdujimos que hay diversas estrategias para disminuir las necesidades de memoria. Por ejemplo, utilizar ROM en vez de RAM, ampliar imágenes y utilizar paletas. Una técnica utilizada por la NES de Nintendo y que combina todo esto es utilizar imágenes basadas en mapas de teselas. que es lo que vamos a ver hoy? Con esto se hicieron los videojuegos como Pac-Man y Super Mario, entre otros. Antes de seguir te recuerdo que además hay otros vídeos más básicos sobre imágenes, memorias y VGA. Para empezar, como ejemplo, vamos a ver un juego con gráficos sencillos como era el Pac-Man. Aquí tenemos una captura de pantalla. Como hemos visto, la pantalla de la NES era de 256 columnas y 240 filas. Sin embargo, para simplificar la explicación, vamos a tomar una imagen más pequeña, como esta de 80x80. Y además, he cambiado los colores y vamos a añadir algún color más para profundizar un poquito más en los colores. Y además, que haya más contraste. Lo que vamos a ver en el vídeo de hoy son los gráficos del fondo, sin incluir los sprites, que son los personajes, como lo serían el Pac-Man o los fantasmas. Estos tienen mayor libertad de movimiento y los veremos más adelante. Ya estos sprites los hemos introducido en el vídeo que explican cómo dibujar una imagen en cualquier parte de la pantalla. La versión más sencilla que podríamos hacer del laberinto ya lo hemos visto en el vídeo de ampliar una imagen. Para este ejemplo sería, por ejemplo, dividir la pantalla de 80 x 80 en 10 filas y 10 columnas de cuadrícula. Por lo tanto, cada celda es de 8 x 8 píxeles, como vemos aquí. Así, en este ejemplo, habría dos tipos de celdas. Las celdas correspondientes a las paredes del laberinto, en las que todos sus píxeles serían de color azul, y las celdas correspondientes al pasillo, en las que todos sus píxeles serían de color amarillo. En este primer ejemplo, todos los píxeles de cada celda tienen el mismo color. Sin embargo, si queremos pintar la comida y las bolas mágicas, necesitamos dos tipos de celdas más. Tendríamos la pared y el pasillo que acabamos de ver, pero también necesitaríamos la celda para el pasillo con comida y para la bola mágica. El dibujo de cada una de estas celdas son lo que se llaman teselas, y se puede considerar esta imagen como un mosaico en el que puedes realizar el dibujo que quieras con las teselas disponibles. Las teselas serían como las baldosas o azulejos con un número de dibujos disponibles para realizar un mosaico. En la NES estas teselas se llaman patrones. En este caso tenemos cuatro tipos de teselas, la pared, el pasillo sin comida, el pasillo con comida y el pasillo con bola mágica. Hay que tener en cuenta que esta imagen formada por teselas puede ser dinámica, es decir, que si tengo al Pac-Man y se va comiendo la comida, las baldosas o teselas de comida cambiarán a teselas de pasillo sin comida. Como ya hemos dicho, el Pac-Man es un sprite y no forma parte del fondo. Esto que hemos visto son gráficos muy rudimentarios. Vamos a ver este ejemplo con un pasillo más estilizado, similar al videojuego original, pero al que he añadido un color más. En esta imagen las teselas de la comida y de la bola mágica y del pasillo sin comida se mantienen igual que antes. Sin embargo, las paredes del laberinto van a tener una mayor variedad. Por ejemplo, aquí vemos el patrón de la pared horizontal, este sería el patrón de la pared vertical o la tesela de la pared vertical. Estos serían los cuatro extremos de las paredes, por lo tanto son cuatro nuevos patrones. Aquí tendríamos las cuatro esquinas. Y por último las cuatro direcciones para unir los tres pasillos. Vamos a numerar las teselas que si lo hacemos en hexadecimal irían del 0 al 10 en decimal serían del 0 al 16. Con esto tendríamos 17 teselas. 17 en hexadecimal es 11. Esta numeración que he realizado es arbitraria y podríamos haber escogido cualquier otra. Ahora que tenemos numeradas las teselas o patrones, vamos a indicar en la imagen qué tesela va en cada celda. La tesela que hemos numerado como 0 es la tesela de comida. Esta tesela se encuentra en estas celdas. Por lo tanto, vamos a poner en estas celdas el número 0, correspondiente a esta tesela. La tesela número 1 es la de la bola mágica, y esta solo está en esta celda. Por tanto, ponemos el número 1 en esta celda. La tesela número 2 es la celda del pasillo sin comida, que en esta imagen solo está aquí, y ponemos un 2 en esta celda. Cuando el Pac-Man se vaya comiendo más comida, aparecerá en más sitios. Y ahora seguimos repitiendo este proceso para cada una de las teselas. Por ejemplo, esta es la tesela del pasillo horizontal y está en todos estos, por lo tanto ponemos un 3 en todas estas celdas. Este es el pasillo vertical que está en todos estos sitios y ponemos un 4 en todas estas celdas. El fin de pasillo que termina por la izquierda se corresponde con la tesela número 5 que está en estos dos sitios y las ponemos aquí un 5. Luego viene este otro final de pasillo que está en estos sitios y ponemos un 6. El final de pasillo hacia arriba está aquí, ponemos un 7. El final de pasillo hacia abajo lo tenemos aquí, ponemos un 8. Esta esquina es un 9, la tenemos aquí. Luego esta otra esquina es el número 10 que en hexadecimal es la A, ponemos un A. La esquina B, el número 11, lo ponemos aquí. Esta última esquina la tenemos aquí, ponemos una C del número 12. Ahora nos quedan los conectores de 3, que son estos dos de aquí. Ponemos el número D en hexadecimal, el número 13. Este conector de aquí lo tenemos solo aquí, ponemos una E, el número 14. Y por último, este de aquí, que es el número F, el número 15, lo tenemos aquí. Este de aquí no lo tenemos y por eso no está en el mapa. Al terminar este proceso hemos obtenido un mapa de teselas, en el que indicamos qué tesela va en cada cuadrícula. En este mapa, en vez de mostrar la tesela, lo que tenemos es el índice de la tesela, esto es, el número de tesela. Este mapa es similar a una imagen, como las vistas en el vídeo de imágenes en color con una única memoria, pero ahora, en vez de tener el color de la celda, lo que tenemos es el índice de la tesela, indicando la tesela que va en esa celda. Te recomiendo que veas este vídeo si no lo has visto ya. Por último, aunque lo veremos más adelante, quiero señalar para recordarlo luego que en esta imagen hay un total de cuatro colores. Teniendo estas tres teselas, estos dos colores y el resto, estos tres colores. Esta imagen es bastante simple, la hemos reducido y hemos quitado toda la parte del marcador, pero el concepto es el mismo y el marcador al final son teselas en los que se muestran números y letras. Vamos a ver un ejemplo más complejo como el del videojuego de Super Mario. De la misma manera vamos a simplificarlo para no tener tantas celdas en este ejemplo. Vamos a pasar de 256 columnas de píxeles de la NES a 112 columnas y de las 240 filas de píxeles a 80. Con esto vamos a poder apreciar mejor el pixelado de las teselas. Como las teselas de la NES son de 8x8 en la mayoría de los casos, vamos a seguir con este tamaño. Y con esto nos saldrán 14 columnas de cuadrículas y 16 filas de cuadrícula. Vamos a ir recorriendo las celdas para ver las teselas. Te recuerdo que teselas y patrón es lo mismo. En la terminología de la NES las teselas se llaman patrones. La primera tesela que tenemos es la letra T. Como vemos, las letras se forman igual que cualquier dibujo. Es una imagen de 8x8 píxeles. Vamos a ir poniendo aquí todas las teselas que vamos encontrando. Luego viene la I. Luego viene la M. La letra E. Ahora viene el cielo sin nada. Y de la misma manera los números son teselas. Aquí tenemos el 1, el 0 y el 8. En esta imagen solo tenemos estas letras y números, pero te puedes imaginar que para un juego típico necesitaremos los números del 0 al 9 y en general todas las letras del abecedario. Ahora fíjate que volvemos a tener una tesela de cielo, sin nada más, por lo que vamos a utilizar el patrón de cielo que ya tenemos aquí. Al entrar en la nube vemos que se descompone en estas teselas. Esta tesela se vuelve a utilizar, al igual que esta otra, y volvemos ahora a tener el cielo y todas estas teselas vuelven a ser cielo. Así que vemos cómo se reutilizan teselas. En realidad en el videojuego Super Mario hay mucho más cielo, lo que pasa que en esta imagen hemos reducido el número de teselas, sobre todo quitando parte del cielo para tener todo un poco más compactado. Pero en el videojuego original esta tesela ocupa gran parte de la pantalla. Por aquí seguimos con las teselas de la nube. Ahora nos encontramos con la parte de la nube que es totalmente blanca y que se repite en todas estas celdas. Tenemos más nube por aquí, el final derecho. Y bueno, vamos a terminar la nube antes de ir a la parte izquierda para obtener la parte baja de la nube. Tendríamos este patrón, luego este, este de aquí y ahora este que se repite y este también que se repite. Y por último tenemos la parte baja y derecha de la nube. Con esto de aquí ya tenemos 17 teselas. No voy a repetir el proceso para todas, ya que en este dibujo tenemos 48 teselas diferentes, sino que las voy a poner aquí. Esta sería la lista de teselas de este dibujo. Fíjate que esta parte de la nube es igual a esta otra parte del árbol, solo que tiene distintos colores. Estas dos teselas se corresponden con estas de la lista de teselas. En realidad, en la NES las teselas no tienen un color determinado, sino que es un índice de color en el que podemos utilizar distintas paletas. Podríamos pensar que las teselas de la NES, los patrones, no tienen color definido, como si estuviesen en blanco y negro, aunque este símil tampoco es exacto del todo. Los patrones de la NES tienen como máximo cuatro colores, pero se pueden pintar con diferentes paletas. Por ejemplo, estos patrones que hemos visto se podrían pintar de estas maneras y muchas otras, y las paletas que estaríamos utilizando serían estas de aquí. Esto lo veremos más adelante. Por tanto, tenemos estas 48 teselas, que pueden tener distintos colores, por eso las estoy pintando en blanco y negro. Las 48 teselas las numeramos del 0 al 2F en hexadecimal, del 0 al 47, y ahora vamos a indicar qué tesela tiene cada cuadrícula, igual que hicimos en la imagen del Pac-Man. Y este sería el resultado. No lo voy a hacer paso a paso porque ya sabemos cómo se hace, pero este sería el mapa de teselas en donde cada cuadrícula indica qué tesela o patrón vamos a poner. Por ejemplo, para esta primera celda utilizaremos la tesela 0, para esta segunda celda utilizaríamos la tesela 1 correspondiente con la letra i, y como ya hemos visto, pues para todo el fondo utilizaremos la tesela 04. Y así con cada una de ellas. No lo voy a repetir porque esto es un proceso un poco tedioso, pero ya sabes el mecanismo. Y con esto nos queda este mapa de teselas en el que indica qué patrón va en cada celda. Igual que hicimos con la imagen del Pac-Man. Bueno, esto es lo que íbamos a ver en este vídeo. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se implementa este mapa de teselas en una memoria, que es la tabla de nombres de la NES. Espero sacar pronto el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo. Un saludo.